¿Cómo, te, ¿Cómo les fue con Ali? ¿Bien? India. Bueno, pues empezamos. Eh, eh, llega Lagrange y dice, bueno, voy a tratar de hacer algo para poder resolver más fácilmente las ecuaciones de Newton, o sea, la segunda ley de Newton. Entonces dice, bueno, voy a pensar en qué es lo que yo tengo. Entonces tengo, de ecuaciones tengo 3 N ecuaciones de movimiento y tengo tres p constricciones, ecuaciones de constricción. Incógnitas tengo 3n que son las coordenadas y las fuerzas constrictivas que también son 3n. Entonces, en incógnitas tengo 6n menos el número de ecuaciones que tengo, que tengo 3n menos p. O sea, aquí me va a quedar 3n menos p y esto es a lo que le voy a llamar n. Y n va a ser entonces el número de grados de libertad de mi sistema ya cambió y lo que voy a tratar de encontrar entonces es otras esto, coordenadas para poder resolver el problema entonces eh, lo que hace Lagrange es decir bueno voy a pensar que Q es el número de coordenadas que son linealmente independientes entonces lo que va a tener que hacer es resolver n ecuaciones con Q coordenadas que son linealmente independientes y parte, pues, de la segunda ley. La segunda ley para una partícula me dice que la fuerza que siente la partícula I es la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I. Y se mueve desde 1 hasta N, porque tengo N partículas en el sistema. Tengo N grados de libertad, tengo P constricciones, y entonces N más P me va a dar los 3 N, las tres N ecuaciones de movimiento. Entonces, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a tratar de, eh, de ponerle las constricciones a mi, pro, a mi problema. Y entonces digo, sí, que va a ser la constricción, va a depender de X, de Y, de Z y del tiempo. Y esta lo que voy a pedir es que valga cero para que realmente las constricciones sean esto, me puedan se puedan ser tomadas en cuenta. Entonces, eh, si yo lo que tengo es de la segunda ley de Newton, que la masa por la aceleración de la partícula tiene que ser igual a la fuerza total que siente la partícula, más la FI chiquita, que esta FI va a ser la fuerza constrictiva, entonces lo que voy a tener que resolver es esta ecuación de movimiento, voy a tener para cada partícula, que la masa de la partícula I por la aceleración de la partícula I menos la fuerza total que se, externa que siente el sistema, menos las fuerzas constrictivas que siente cada partícula, tiene que valer cero. Si, me quiero, si quiero pensar en el sistema, pues lo que tendré que hacer será la sumatoria sobre todas las partículas, desde igual a 1 hasta n, de mi ri dos puntos, menos fi, menos fi, esto en punto con dr i igual a cero, ¿no? ¿No? <risa> porque lo que voy a tener es que el trabajo total va a valer cero. Entonces, lo que llega Dallambert después y dice, bueno, yo lo que puedo decir es que el trabajo que realizan las fuerzas constructivas es cero, que es lo que habíamos visto en el caso de cuerpo rígido, o sea, que la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto tiene que valer cero, o sea, el trabajo que realizan las fuerzas constructivas es cero, y por eso las llaman Fuerzas muertas, porque no, esto, no realiza trabajo. Entonces, si la ecuación que yo tengo que resolver es la suma desde igual a 1 hasta n, de mi, ri, dos puntos, menos fi, en punto con d -R i porque esta parte vale cero. Entonces, lo que voy a tener ahora es eh, u, ecuaciones de este, ti, de este estilo, a de x más b de y más c de z, que tiene que valer cero donde la A de X es la, la a es la constante multiplicada por diferencial de X, la B es la constante multiplicada por diferencial de Y, y la, la, la C es la constante multiplicada por diferencial de Z. Pero si la suma de todas ellas tiene que valer cero, la única manera en que lo puedo lograr es que la A valga cero, la B valga cero y la C valga cero, porque de X, de Y y de Z no van a valer cero. Entonces, lo que voy a tener, entonces, es que MIRI dos puntos menos FI debe de valer cero. Eso quiere decir que MIRI dos puntos tiene que ser igual a FI, ¿no? Pero esto, pues, no es posible porque existen fuerzas constrictivas, estas FI chiquitas. Y entonces, lo que ocurre es que MIRI dos puntos menos FI tiene que ser diferente de cero. Cuando hago la sumatoria, sí, pero antes, para cada partícula esto no es válido. Entonces dice, bueno, voy a tratar de cambiar a otras coordenadas eh, que no sean las R, y las voy a llamar Q1, Q2, QN, QJ, hasta QN, donde a estas las voy a llamar coordenadas generalizadas. Y J, pues vale desde 1 hasta N, porque tengo n N nuevas coordenadas que dependen del número de grados de libertad en mi sistema. Entonces, pensemos que tengo la máquina de Atwood. Si tengo la máquina de Atwood, y aquí tengo mi polea de la que cuelga la masa M1 y la masa M2, en la masa M1 siente la fuerza del su peso, que es M1G, menos la tensión que va en el sentido opuesto. La 2 siente M2G menos la tensión que va en el sentido opuesto y voy a llamar X1 a la posición del centro de masas medida desde el centro de la polea, y voy a llamar X2 a la posición del centro de masas del cuerpo 2, medida también desde el centro de la polea. Entonces, pues por la segunda ley de Newton, lo que voy a tener es que M1X1 dos puntos debe ser igual a la, fuer a la suma de fuerzas que siente el cuerpo, que va a ser M1G menos T1, M2X2 puntos va a ser M2G, -T1 menos t2. Y tengo una constricción, y mi constricción es que la cuerda, o sea que la que x1 más x2, que sería la cuerda, tiene que ser una constante, o sea, x1 más x2 es l, y esa es mi ecuación de constricción. De tercera ley de Newton, yo también sé que t1 tiene que ser igual a t2 porque las dos estaba en este sentido, pero estaba en este sentido, pero las están unidas por la misma cuerda, entonces T1 tiene que ser igual a T2. Entonces, eh, eh, d'Alembert, pues lo que nos dice es que eh, el, el trabajo que realizan las fuerzas constructivas vale ser. o sea que DW, la diferencial de trabajo, tiene que ser la suma desde I igual a 1 hasta n, DFI punto DRI, y esto tiene que valer 0. Para la máquina de AdWood, pues mis fuerzas constructivas son T1 y T2. Entonces, voy a tener que la diferencial de W va a ser D1 de X1 más D2 de X2. Y esto tiene que valer cero. Como tengo que X1 más X2... Es una constante, pues diferencial de X1 más diferencial de X2 tiene que valer 0. ¿no? Entonces, lo que voy a tener es que de aquí tengo que diferencial de X1 es menos diferencial de X2, o diferencial de X2 es menos diferencial de X1. Entonces voy a tener, si lo sustituyo aquí, T1 de X1 menos T2 de X1, o sea, T1 menos T2 de X1 igual a 0. y como DX1... No debe de valer cero. Entonces, lo que tengo es que T1 debe ser igual a T2 y te saqué la tercera ley de Newton. Entonces, lo que yo tengo en general es que la suma desde igual a 1 hasta N de r y dos puntos menos FI, que es la fuerza externa, menos FI, que es la fuerza constrictiva, en punto con DRI tiene que valer cero. Y C... Que de Dalembert la suma desde igual a 1 hasta N de fi punto de es igual a 0. Eso quería decir que la suma desde igual a 1 hasta N de m ri 2 puntos menos fi punto de tiene que valer 0. Y voy a tener que, voy, pero voy a tener 3 n sumados, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es que mi x y 2 puntos menos fi tiene que valer 0. Entonces, si me voy a la máquina de Adwood, voy a tener m1. X1, dos puntos, menos M1G, más T1 de X1, más M2X2, dos puntos, menos M2G, menos T2, diferencial de X2, va a valer a cero. Por Dalembert sé que T1 de X1 más T2 de X2 vale 0 Entonces, lo que me va a quedar es que M1X1, dos puntos, menos M1G de X1, tiene que ser igual, más M2X2 puntos menos 2G por DX2 tiene que valer cero. ¿Eso qué quería decir? Quería decir que este término, porque DX1 no puede valer cero, tiene que valer cero. Y este término tiene que valer cero porque DX2 no va, puede valer cero. O sea, que M1X1 puntos menos M1G tiene que valer 0 Y M2X2 puntos menos M2G tiene que valer cero. Porque estos, las diferenciales de X1 y X2, no pueden valer cero. Entonces, si sustituyo que además de X1 es menos de X2, ¿no? Entonces voy a tener que X2 puntos va a ser menos X1, 2, menos x 12 puntos. Entonces lo sustituyo en la ecuación y voy a tener M1X1, puntos, menos M1G de X1, menos... M2X1, dos puntos, menos M2G de X2, va a valer 0 O sea, M1 más M2X1, dos puntos, menos M1 menos M2G de X1 debe de valer 0 Como de x 1 no puede valer 0 lo que tiene que valer cero es lo que tengo aquí. O sea, que M1 más M2X1, dos puntos, menos M1 menos M2G, tiene que valer 0 Y por tanto... X1, dos puntos, que sería la aceleración de la masa 1, debe, debe de valer M1 menos M2 entre M1 más M2, ¿por qué? Que es lo mismo que habíamos resuelto a la Newton, ¿no? Entonces, vamos a pensar en general. Entonces, pensemos que R1 o sea el vector de posición de la partícula. 1 y tiene coordenadas X1, Y1, Z1. R2, el de la partícula 2 y tiene coordenadas X2, Y2, Z2. Rn, el de la partícula N y tiene coordenadas Rn, Xn, Yn y Zn. Entonces, el sistema va a tener tres N coordenadas, ¿no? Y voy a tener P constricciones, o sea, en total voy a tener de grados de libertad 3N menos P, o sea, N va a ser el número de grados de libertad de mi problema. Entonces, bueno, Lagrange lo que hace es decir, bueno, voy a meter entonces mis coordenadas estas generalizadas y voy a meter una por cada grado de libertad que tenga. Y a estas pues, las llama Q1, Q2, QN, porque va a tener QN porque tengo N grados de libertad. Entonces, lo que voy a tener es que para coordenadas normales yo tenía que la i iba desde 1 hasta n, y para coordenadas generalizadas voy a tener que la j va a ir desde 1 hasta n chiquito. Entonces, voy a tener que ahora la, R, la el vector de posición de la partícula 1 va a depender del q1, q2 hasta qn, donde Q1, Q2, QN son linealmente independientes, porque ya vi que tenían que ser linealmente independientes. Entonces, lo que voy a tener es que la suma desde igual a 1 hasta N, de mi RI, dos puntos, menos FI, punto DRI, lo voy a poder escribir como la suma desde J igual a 1 hasta N, de esto que va a ser una coordenada linealmente independiente, la que le voy a llamar BJ, por QJ, y esto debe de valer cero donde B1, B2, BN tiene que valer cero, y esa va a ser la ecuación de Lagrange. Entonces, voy a tratar de ver qué es la diferencial de RI en función, las, eh, en función de las J. Entonces, esto es la suma desde J igual a 1 hasta N, pues de la parcial de RI respecto de QJ por de QJ. Si quiero sacar de RI... Quiero sacar RI punto, pues tendré que sacar la derivada de, de la diferencial de RI respecto al tiempo. O sea, me va a quedar RI punto, va a ser la suma desde J igual a 1 hasta N. Esto me queda igual, es la parcial de RI respecto a QJ, y en lugar de QJ voy a poner QJ punto. ¿No? Entonces ya tengo cuánto vale RI punto. Y yo necesito para poder escribir R y dos puntos, pues la parcial de R punto respecto de QK punto. Entonces esto me va a quedar la suma desde J igual a 1 hasta N de la parcial de R respecto de QJ por la parcial de QJ punto respecto de QK punto de aquí. Y esto es la suma desde J igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto de QJ, esta es una delta de Kronecker de, de JK. O sea, donde tenga J voy a poner K. Y entonces me va a quedar que esto va a ser la parcial de RI respecto de QK. ¿no? Entonces, lo que tengo es que la parcial de RI punto respecto de QK punto es lo mismo que la parcial de RI respecto de QK. Entonces, yo lo que tengo que encontrar es la suma desde J igual a 1 hasta N, DMI, i dos puntos, menos FI en punto con DRI, y esto debe de valer cero. En función ahora, pues, de las, de las CUS, que son mis nuevas coordenadas, mis coordenadas generalizadas. Entonces, tengo que esto va a ser la suma desde igual a 1 hasta N, DFI punto DRI, o sea, la suma desde igual a 1 hasta N DFI y diferencial de RI ya la había encontrado. Diferencial de RI era esto. Por la suma desde J igual a 1 de la parcial de RI respecto de QJ por DQJ. ¿No? Que era esto que tenía aquí. Entonces, la suma desde igual a 1 hasta N de punto DRI va a ser. La suma desde J igual a 1 hasta N con la suma desde, desde I igual a 1 hasta N de FI punto parcial de RI respecto a QJ, porque esto sí depende de I y esto de QJ. Obviamente lo que tengo que pedir es que este término valga cero. Entonces a este término le voy a llamar QJ, que van a ser mis coordenadas. Eh, mis nuevas esto, fuerzas eh, constrictivas, digamos, generalizadas. Entonces, voy a tener que QJ va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto, la parcial de RI respecto de QJ. Entonces, esto lo puedo escribir como la suma desde igual a 1 hasta N de FI punto de rey va a ser la suma desde J igual a 1 hasta N, en lugar de esto, voy a poner QJ por DQJ. ¿no? Donde qj son las coordenadas generalizadas, ¿no? Y las qj van a ser las fuerzas generalizadas. En realidad, esto lo que me va a tratar, me va a dar es la fuerza que están realizando las, el trabajo que están realizando las nuevas coordenadas generalizadas. Entonces, si yo lo que tengo es la suma desde igual a 1 hasta N, D, M, I, R, I, dos puntos en punto con D, R, I, esto me tiene que quedar, eso es la otra parte de lo que tengo en el paréntesis, ¿no? Esta parte, MI en punto con DRI, ya vi cuánto vale FI en punto con DRI. Entonces, ahora voy a calcular la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI dos puntos en punto con DRI. O sea, esto me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI dos puntos, en punto con lo que yo ya había encontrado cuánto valía la BRI, que era la suma desde J igual a 1 hasta N, de la parcial de RI respecto de QJ de QJ. Y esto, pues nuevamente lo puedo escribir como la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de la sumatoria desde igual a 1 hasta N de este, que es MIRI dos puntos, en punto con parcial de REI respecto a QJ, porque aquí tengo a la, a la I, entonces esto depende de la sumatoria de QJ. Y a este término le voy a llamar AJ. Entonces esto lo puedo escribir como la suma desde J igual a 1 hasta N de AJ de QJ. O sea, AJ va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI dos puntos en punto con la parcial de REI respecto de QJ, ¿no? Como las QJ son linealmente independientes, entonces la AJ tiene que valer, cada AJ tiene que valer cero. Vamos a calcular cuánto vale la AJ. AJ es la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI dos puntos en punto con la parcial de RI respecto a QJ. Y esto entonces lo puedo escribir como la derivada respecto al tiempo de la suma desde igual a 1 hasta N de MIRI punto si derivada a esta parte en punto con la parcial de RI respecto a QJ, pero si yo derivo me va a quedar doble esta parte, entonces le tengo que restar menos la suma desde igual a 1 hasta n, de M y R y punto, en punto con la derivada respecto al tiempo de la parcial de RI respecto a QJ. Y vamos a tratar de ver cuánto vale esto. La derivada respecto al tiempo de la parcial de RI respecto a QJ, pues es la derivada de una función respecto al tiempo. O sea, es la suma desde K igual a 1 hasta N de la parcial de la función respecto a QK, pues por QK punto. O sea, va a ser la suma desde igual a 1 hasta N de la segunda parcial de RI respecto a QJ, QK, respecto de QJ, q Punto. O sea, va a ser la parcial, puedo sacar a la J que no depende de la K, de la sumatoria, va a ser la parcial respecto de QJ de la sumatoria desde igual a 1 hasta N, de la parcial de RI respecto de QK, QK punto. ¿no? Entonces, la AJ va a ser la derivada respecto al tiempo de la sumatoria desde igual a 1 hasta N, que es lo mismo que tengo aquí de MRI punto en punto con la parcial de RI respecto a QJ punto, menos la sumatoria desde igual a 1 de MRI punto, en punto, porque esto es lo que calculé ahorita, con la parcial de QJ de la sumatoria desde, igual, desde K igual a 1 hasta N, de la parcial de RI respecto de QK, QK punto. Y como la sumatoria desde igual a 1 hasta N de la parcial de RI respecto a QK, QK punto, es RI punto, ¿No? porque es lo que acabábamos de hacer antes, pues voy a tener que AJ va a ser este término, la derivada respecto al tiempo de la suma desde igual a 1 hasta N de MI punto, en punto con la parcial de RI respecto a QJ punto, menos la sumatoria desde igual a 1 hasta N de MI punto, en punto con la parcial de RI respecto a QJ. Y entonces AJ va a ser la derivada respecto al tiempo de la parcial respecto a QJ punto de la sumatoria desde igual a 1. Fíjense, aquí tengo RI punto en punto con la parcial de RI respecto a QJ. Entonces va a ser la sumatoria desde igual a 1 hasta N de un medio de MI RI punto cuadrada menos la derivada respecto a QJ de la sumatoria desde igual a 1, porque tengo lo mismo, hasta N de un medio de MRI punto cuadrada. Y yo sé que la energía cinética es un medio de MRI punto cuadrada. Entonces, la AJ va a ser la derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de QJ punto, menos la parcial de la energía res cinética respecto de QJ. Y por tanto, ya puedo escribir todo completo, entonces la sumatoria desde igual a 1 hasta n de mi, ri, dos puntos, menos fi, esto en punto con ri, es lo mismo que la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, esta n es la n chiquita, de la derivada respecto al tiempo de la parcial de t de la energía cinética respecto de qj, punto menos la parcial de la energía cinética respecto de QJ, menos QJ de QJ igual a cero. Y entonces, para que esto valga cero, sé que, las, que, los, que la AJ tiene que valer cero, que la AJ es esto. O sea, que la derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto de QJ punto, menos la parcial de la energía cinética respecto de QJ, tiene que ser esta QJ. Y esta es la que me da, pues la ecuación el de Lagrange, entonces, y yo sé que QJ, porque la tengo ahí arriba, la suma desde igual a 1 hasta N, de FI punto la parcial de RI respecto a QJ. Si yo tengo fuerzas constructivas, conservativas, perdón, yo sé que la, la FI la puedo escribir como menos el gradiente de B, ¿no? Del potencial. Eso quiere decir que la QJ va a ser para fuerzas conservativas Menos la suma desde igual a 1 hasta n de la, el, el gradiente del potencial en punto con la parcial de RI respecto a QJ. O sea, esto me va a quedar menos la parcial del, del potencial respecto a QJ. Entonces, la, las ecuaciones de Lagrange para fuerzas constrictivas serían la derivada respecto del tiempo de la parcial de la energía cinética respecto qj punto que sería la velocidad generalizada menos la parcial de la energía cinética respecto a qj de la posición generalizada igual a menos la parcial del potencial respecto de la velocidad generalizada ahora yo me doy cuenta que la parcial de b respecto a qj punto pues vale cero porque el potencial nunca depende del, del, de la velocidad entonces, pues voy a, si le, si le sumo de este lado la parcial de B respecto a QJ es como si le sumara un cero, no lo, no lo alteraría. Entonces digo, bueno, la derivada respecto al tiempo de la parcial de la energía cinética respecto a QJ punto menos la parcial de B respecto a QJ punto, que es lo que le estoy sumando esto, tiene que ser igual a la parcial de de la energía cinética respecto a QJ, menos la parcial del potencial respecto a QJ. Y entonces Lagrange dice, bueno, pues como tengo lo mismo, pues voy a definir una función, y a esa función la voy a llamar la función lagrangiana. Y la función lagrangiana entonces va a depender de las posiciones generalizadas, de las velocidades generalizadas y del tiempo, y va a ser pues T menos B. Entonces, la ecuación de Lagrange, pues queda como la derivada respecto del tiempo de la parcial de la lagrangiana respecto de las velocidades generalizadas, igual a la parcial de la lagrangiana respecto de las posiciones generalizadas. Y esto es para un sistema conservativo, ¿no? Entonces, vamos a ver... Esto, ¿cómo podemos encontrar la lagrangiana de un sistema conservativo? Entonces, pensemos en la máquina de Atwood. La máquina de Atwood, yo puedo encontrar su energía cinética. Su energía cinética es un medio de M1X1 punto cuadrada, más un medio de M2X2 punto cuadrada. Su energía potencial, pues es menos M1GX1 menos M2GX2. Eso quiere decir que la lagrangiana, que es T menos B, pues va a ser un medio de M1X1 punto cuadrada más un medio de M2X2 punto cuadrada me más M1GX1 más M2GX2, ¿no? Y esa va a ser la lagrangiana del sistema. ¿Qué constricción tiene mi problema? La constricción que tiene mi problema es que X1 más X2 es L y es una constante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que X2 vale... L menos X1. Que X2 punto vale menos X1 punto, y que X2 punto cuadrada, pues, vale menos X1 punto cuadrada. Entonces, lo voy a sustituir en la Lagrangiana. Entonces, la Lagrangiana me va a te quedar M1 más M2 entre 2, X1 punto cuadrada, más M1 menos M2 por G por X1, ¿no? Y la L, pues, no me importa, más... Algo que depende de L, que sería una constante. Entonces, L' sería lo que dependería de las velocidades generalizadas y de las posiciones generalizadas. Porque como lo que voy a sacar son parciales respecto de las velocidades generalizadas y de las coordenadas generalizadas, pues una constante no me, no me va a cambiar en nada. Entonces, la lagrangiana va a ser L', que sería esto, más... La constante, que en este caso sería menos M2Cl. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ecuación de Lagrange? La ecuación de Lagrange lo que me dice es, sácale la, la parcial de la Lagrangiana respecto a la velocidad generalizada. Sácale su derivada y eso hazlo igual a la parcial de la Lagrangiana respecto de la coordenada generalizada. Entonces... Ya tengo mi Lagrangiana, mi Lagrangiana es esto. Y solo tiene una coordenada generalizada a la X1 y una velocidad generalizada que es X1. Entonces, tengo la parcial de la Lagrangiana respecto de X1 punto, pues es la derivada de esto respecto de X1 punto, me va a quedar M1 más M2 X1 punto. no Ahora sácale la derivada a eso. La derivada respecto al tiempo y la parcial de la Lagrangiana respecto de X1 punto me va a quedar M1 más M2, X1 dos puntos. Ahora tienes que sacar la parcial de la Lagrangiana respecto de X1 y la parcial de la Lagrangiana respecto de X1 va a ser M1 menos M2 por G. Y ahora tienes que igualar esto a esto. Y entonces, pues, puedes encontrar cuánto vale X1, dos puntos. Pues, X1, dos puntos vale M1 menos M2G entre M1 más M2. Y ya resolví la máquina de ADU. Y no tuve que poner cuáles son las fuerzas que existen. Lo único que tengo que escribir es la energía cinética, la energía potencial del problema, y escoger mi coordenada generalizada. ¿No? Entonces, con la Lagrange uno se puede perder mucho porque no se, no, si se equivoca en un signo, pues ya, pues ya la regó. ¿no? Y dada X1 dos puntos, pues puedo encontrar X dos puntos, ¿no? Vamos a ver un problema más complicado. Vamos a ver la máquina de Atwood doble. ¿Y qué es la máquina de Atwood doble? Ahora tengo una polea de la cual cuelga una masa M1 que está a una distancia x1, una polea m2, que está a una distancia x2, de la que cuelgan una masa m3, que está a una distancia x3, y m4, que está a una distancia x4. Entonces voy a tratar de describir, de describir mi problema. Bueno, primero me doy cuenta que x1 más x2, o sea, este más x este es constante y le llamo L1. Y esa es una construcción de mi problema. Me doy cuenta que este hilo más este hilo también es constante, pero como me estoy refiriendo a este origen, si yo pongo X3 aquí, le estoy poniendo este pedazo de X2. Si pongo X3, o sea, si pongo X3 más X4, le estoy poniendo un pedazo de X2 y otro pedazo de X2. Entonces, lo que tengo es para describir este tamaño de hilo, es X3 más X4 menos dos veces este pedazo. Y estas van a ser mis ecuaciones de constricción. Entonces, bueno, pues voy a escribir la Lagrangiana del sistema. La Lagrangiana del sistema es la energía cinética... De la partícula 1, que es un medio de M1X1 punto cuadrada, más un medio de M2X2 punto cuadrada, más un medio de M3X3 punto cuadrada, más un medio de M4X4 punto cuadrada. Más, digo, menos la, la, la, la, la energía potencial, y la energía potencial sería menos M1G, pero como es menos me va a dar más M1GX1. Más M2GX2, más M3GX3, más M4GX4. Entonces ya tengo mi Lagrangiana. Ahora, ¿qué hago? Tengo que encontrar mis coordenadas generalizadas. Me doy cuenta que de mi primera ecuación tengo que X2 es L1 menos X1. Eso quiere decir que, bueno, eso, de eso quería decir que X2 punto va a ser menos X1 punto. Ahora me voy a ver la segunda ecuación, voy a decir, bueno, x4, despejo x4 de acá y x4 me va a quedar. Este lo pasaría para acá como más 2x1, pero como tengo que x1 y x, x1 y x2 las puedo escribir como L1 menos X1, entonces voy a poner menos 2x1 menos X3 más. La constante que depende de esta L2, ¿no? Entonces, ya, ya escogí dos coordenadas generalizadas. Entonces, tengo que <ríe> x2 punto cuadrada es lo mismo que x1 punto cuadrada y que x4 punto cuadrada es 4x1 punto cuadrada, que sería el cuadrado de esto. No me importa ya la A, de estas dos, me quedaría... El cuadrado de este sería 4x1 punto cuadrada, el cuadrado de, X de esta sería x3 punto cuadrada, y el doble producto de este por este me quedaría 4x1 punto por, por x3 punto. Y ahora lo sustituyo todo en la Lagrangiana. Si lo, lo sustituyo en la Lagrangiana, pues voy a tener que la Lagrangiana va a ser m1 más m2 entre 2, más 2m4x1 punto cuadrada, más M3 más M4 entre 2X3 punto cuadrada, más 2M4X1 punto X3 punto, más M1 menos M2 menos M4 por GX1, más M3 menos M4 por GX3, más una constante que depende de esta constante y de la L1. Pero que no me importa porque al sacar las parciales, pues no me va a importar. Entonces, ¿cuáles son mis, mis eh, coordenadas generalizadas? Pues son x1 y x3. Entonces, voy a tener dos ecuaciones de Lagrange. Una para x1 y otra para x3. Entonces, voy a tener la parcial de L respecto de x1 punto, pues voy a derivar esto respecto de x1 punto. Me va a quedar m1 más m2 más 4m4, x1 punto. Y aquí también tengo x1 punto más 2 m4, x3, punto. Si le saco la derivada a esto, Recording in directo, progress. A través del hecho de que el potencial también eh, corrige o cambia o modifica las funciones de onda. Y entonces ese cambio en las funciones de onda, que ya no van a ser las de la base original, es el, que el responsable del segundo término. Es un efecto indirecto. Por eso es de segundo orden o superior. ¿no? Bueno. Este, ahora regresemos a la ecuación 14.5, la, la que les dije que va a ser nuestra ecuación, bueno, yo lo llamo el caballito de batalla, esta ecuación 14.5. Regresamos a ella y ahora vamos a tomar, ya tomamos el igual a n, ya vimos que nos dio un primer resultado que es muy importante, nos dio la fórmula para el corrimiento de los niveles de energía, ¿verdad?, Ahora vamos a tomar explícitamente L diferente de N. diferente de n. Entonces ahí también se van a ir algunos términos, por ejemplo, la delta NL, pues va, el, el término de la derecha va a ser cero, si estoy tomando L diferente de N, ¿no? Entonces el resultado de tomar L diferente de N en la ecuación 14.5, en la que llamo el nuestro caballito de batalla, es que se obtiene... Bueno, también después de algunos arreglos, de reordenar cosas, ¿verdad? Se obtiene esta ecuación 14.8. Y sí se ve bastante complicada, bastante, porque tienen ustedes más términos que antes, ¿verdad? ¿Por qué tienen, tenemos más términos que antes? Porque ya introdujimos en 14.8 el resultado 14.7. O sea, vean ustedes que en 14.8... Ya no aparecen las delta EN. Ya introdujimos su fórmula, ¿no? En términos de elementos de matriz de B, B, NN y BNK y de los coeficientes. Entonces, sí está llena de incógnitas, pero las incógnitas son todas coeficientes: CNK, CNN, CNL, puros coeficientes. ¿De acuerdo? Ya cuando resolvamos esta, podremos regresar a la 14.7 para encontrar algo más manejable para el segundo término del corrimiento de los niveles de energía. Pero primero tenemos que ver cómo vamos a proceder para encontrar una solución para los coeficientes a partir de esta horrible expresión que es la 14.8. Y además es no lineal, peor tantito, fíjense ustedes. Tienen el primer, los primeros términos, bueno, el primer término es lineal en las CES, el segundo tiene un término que no depende de la C, otro que sí es lineal, y luego el, todo lo que está en paréntesis, pues los primeros términos no contienen la C, entonces otra vez tenemos linealidad en C, pero el último tiene C arriba y luego tiene para, peor todavía, este, C en el denominador, entonces pues es, es altamente no lineal esto, y, este, y tenemos que ver qué hacemos para poder determinar a partir de esa ecuación, poder decir algo acerca de los coeficientes. No nos interesa conocer su fórmula exacta a todo orden de la perturbación, sino que lo que queremos es encontrar una fórmula que nos diga, bueno, a primer orden las funciones de onda es, este, sufren esta modificación. Si, si queremos calcular la modificación a segundo orden, calculamos las correcciones a los coeficientes y así, ¿no? O sea, ahí sí, ahora sí vamos a tener que eh, empezar a introducir aproximaciones. Hasta ahora no lo hemos hecho. O sea, hasta la, hasta la ecuación 14.8, todo, todo es exacto. Independientemente de que lo podamos resolver o no, pero todo sigue siendo exacto. No lineal y lo que ustedes quieran, pero es exacto. Incluso la ecuación que sigue, las dos ecuaciones que siguen todavía son exactas las las que están en esta página. Ya después sí vamos a tener que empezar a introducir aproximación. Pero, por ejemplo, la ecuación, la, de la condición de normalización de las funciones de onda corregidas, porque sí sabemos que las funciones de onda originales son este, normales, porque así las, así las construimos, ¿no? Construimos una base ortonormal, pero queremos que la nueva base también sea ortonormal. La nueva base también debe ser todo normal Va a ser diferente de la vieja, pero tiene que ser normal también. Si no, no, no nos va a servir como nos sirven las la sienes. Entonces, in, in, este, imponemos la condición de normalización de las sienes eh, exactas, las perturbadas, y, y en términos de su expresión, ¿verdad?, eh, como Psi n minúscula más suma de Psi cap Psi nk, ¿verdad? Y este, calculamos el, el producto escalar de Psi n con Psi n, que nos tiene que dar 1, y eso significa que tenemos que la suma esta, que está en el último renglón, tiene que ser igual a 1. O sea, que todo lo adicional en la segunda, en la penúltima igualdad, todo lo adicional tiene que ser cero, porque si no, no tenemos un igual a 1 ¿Mm? Bueno, esta todavía es una ecuación exacta, una condición exacta, pero no la podemos resolver. Pero sí podemos extraer a partir de ella otra información interesante. O sea, estamos procediendo paso a paso, procediendo paso a paso. Así como Encontramos para el corrimiento de los niveles de energía esta fórmula 14.7, eh, de la que pudimos extraer ya una conclusión muy, muy importante acerca de la perturbación a, a orden más bajo, ¿verdad? Así también, a partir de esta condición de que la ecuación 14.9 tiene que dar cero, ¿verdad?, estos tres términos, de aquí podemos extraer la condición de que 1 más CNN, estoy escogiendo CNN real cosa que siempre se puede hacer, que 1 más cnn tiene, está dado por la raíz de 1 menos la suma, sobre todos los otros términos, sobre todas las casos diferentes de n, de módulo de cnk al cuadrado. ¿Mm? Y este, de ahí tomemos solamente la raíz positiva porque 1 más cnn, este, por hipótesis como cnn es pequeño, pues tiene que ser positiva, ¿verdad?, si estamos suponiendo que la CNN es pequeña respecto a la unidad, por lo tanto tenemos aquí una condición, ¿verdad? Algo, una información interesante sobre la CNN, fíjense. ¿Por qué? Porque suponiendo que las CNN son pequeñas, cosa que sabemos que, que cada una es al menos del orden del potencial perturbativo, el término, que es, la sumatoria que está dentro del, de la, del radical es un término pequeño, de segundo orden. Entonces, podemos este, tomar la expresión aproximada para el radical, ¿verdad? Que me da uno menos un medio de la sumatoria, que es un término de segundo orden. Pero eso significa, entonces, si regresamos al lado izquierdo, que no hay CNN de primer orden. Que la corrección a la función de onda psi-N Va a ser de segundo orden, al menos. No tiene corrección de primer orden. ¿Se entendió? Si no le pescaron bien la onda, vean esto ustedes por su lado. ¿Mm? Vean cómo a partir de la 1410, convénzanse de que la CNN es al menos de segundo orden. O sea, no hay corrección de primer orden a la PSI-N. ¿Mm? La corrección a la PN es al menos de segundo orden. Bueno, entonces esta también es una información importante. Así como tenemos que la corrección de primer orden a la delta n está por DNN, aquí tenemos que la corrección a primer orden a la CNN es cero. La ecuación 1410 nos da una fórmula para la corrección a la CNN de segundo orden, de segundo orden en adelante. Una vez que conozcamos la Seneca, bueno, seguimos entonces. Ahora sí, todo lo anterior fue exacto, ahora sí empezamos con las aproximaciones. ¿Y qué significa hacer aproximaciones? Bueno, pues ahora sí tenemos que introducir explícitamente esta hipótesis de que estamos suponiendo que el potencial perturbativo es pequeño, comparado con el potencial principal y que esto significa que las perturbaciones a que da lugar, las correcciones a que da lugar a, la, a las funciones de onda y a los niveles de energía, también son pequeñas. Esa es la hipótesis. O sea, nuestro punto de partida es que estamos metiendo una corrección, un, un potencial perturbativo. La hipótesis que estamos usando y vamos a ver que no siempre se, se lleva a cabo, pero los casos en los que no se lleva a cabo los vamos a estudiar aparte. La hipótesis que estamos introduciendo a partir de esta página es que podemos hacer un desarrollo en el orden de perturbación, por, eh, lo cual implica que estamos considerando que las correcciones a las PSIS y a los niveles de energía son del orden verdad de la perturbación. O sea, que un, que un potencial perturbativo, un potencial adicional pequeño, no va a dar lugar a, a un cambio radical en, la función, en las funciones de onda o en los niveles de energía, sino que el cambio va a ser proporcional, proporcional al potencial perturbativo. Para llevar una cuenta de los órdenes de magnitud conviene muchísimo introducir un, peque, un parámetro de pequeñez. Y esto es lo que se hace aquí, o sea, se multiplica el potencial perturbativo por un parámetro de pequeñez, lambda, ya después este, lo haremos igual a 1, pero ahorita es como para llevar un registro del orden de, de la perturbación, ¿sí? Y del orden de las correcciones a que da lugar. Entonces, introducimos este parámetro de pequeñez, cada vez que haya un potencial, una expresión que involucre al potencial perturbativo B, la multiplicamos por una lambda. ¿De acuerdo? Bueno, luego la misma lambda, el mismo parámetro de pequeñez, lo usamos para expresar los coeficientes de las funciones de onda, los, la CNL, como un desarrollo, ¿verdad?, en serie de potencias de ese parámetro de pequeñez, ¿sí? O sea, escribimos los coeficientes CNL como lambda, por un primer término, más lambda cuadrada, por un segundo término y así, hasta donde ustedes quieran. Pueden divertirse y poner más términos, pero no los vamos a calcular. Por eso los puntos suspensivos. Lo mismo hacemos con la corrección a los niveles de energía. Escribimos la delta n como un primer término, que tiene lambda a la primera potencia, ¿verdad? segundo término lambda cuadrada y así. Y ese es un recurso que se usa mucho en, en la física en general, se usa pues siempre que se trata con, con trabaja con perturbaciones o que se trabaja con sistemas de, de soluciones. Por ejemplo, este, en termodinámica, cuando se trabaja con sistemas cerca del equilibrio, ¿verdad? Se, se usa mucho este, este recurso de meter un parámetro que mide, digamos que es una medida de la... De la de la distancia entre la solución exacta y la solución aproximada, o entre la situación ideal y la situación real, o entre la situación estacionaria y la situación cerca del estado estacionario. ¿no? Entonces, así lo estamos usando aquí, es un parámetro que nos indica el orden de, de, de pequeñez, y eso es muy útil porque entonces encontramos así como se hace en otros campos, y nosotros mismos lo hemos hecho ya en el curso, encontramos todo, a partir de ahí, de introducir estas expresiones, podemos deducir, construir toda una jerarquía de ecuaciones, separando los términos que contienen el, este, como coeficiente el mismo orden, verdad el mismo exponente para el parámetro de orden de pequeñez. Esa es, esa es la idea. Entonces, eso es lo que se hace a continuación. Se, se introducen en nuestras expresiones exactas que tenemos en las páginas anteriores, estas expresiones de, para la CNL, ¿verdad? Como términos sucesivos, en, este, con, con, multiplicados por lambda, lambda cuadrada, etc. Y lo mismo la delta EN. Y los introducimos en las ecuaciones anteriores, ¿verdad? En particular en la ecuación que acabamos de obtener, por ejemplo, aquí abajo, ¿sí? En esta de acá, y luego vamos a ir a las, a las otras que ya obtuvimos, y, eh, y nos queda, por ejemplo, en esa última, la de la condición para la CNN, nos queda 1 más lambda CNN1 más lambda cuadrada CNN2, etcétera, puntos suspensivos, y del lado derecho, el radical, ¿verdad? Esto todavía el paréntesis a la un medio, que lo, este, lo lo desarrollamos y nos queda 1 menos un medio lambda cuadrada por, por lo que está aquí adentro, más este menos un medio lambda cúbica, etc. Y vean ustedes entonces cómo en efecto del lado izquierdo tiene, tenemos un término que multiplica. Bueno, un término, el, el término 1, lo tenemos de, del lado izquierdo y del lado derecho. Ese se nos va, ¿de acuerdo? Luego, ¿cuántos términos tenemos que multipliquen que estén multiplicados por lambda? Del lado izquierdo tenemos 1, la CNN1. Del lado derecho no hay término multiplicado por lambda. Eso es lo que nos está diciendo, como ya les había yo anticipado, que la CNN1, o sea, la corrección a primer orden, a la psi-n, a la psi, n, a la psi del, de, del estado que estamos considerando, es igual a cero. Pero también nos da la expresión para la corrección a segundo orden a la psi-n, que está dada por menos un medio suma primada, o sea, sobre las otras k, de esta cnk, corregida a primer orden elevada al cuadrado. Entonces, para conocer la corrección a segundo orden a la psi-n, tenemos primero que tener una fórmula para las correcciones a primer orden de las otras psi -n, de las Psica, sí es, este, es lo que nos dice la ecuación 14-12. Bueno, hacemos algo similar con la delta E, con la, la fórmula esta que obtuvimos aquí, la que escribimos en 14 -7. Introducimos nuestras expresiones Aquí en términos de orden de, de, este, de, de, de, de aparición, lambda, lambda cuadrada, etcétera, agrupamos, agrupamos los términos que contengan lambda a la misma potencia, ¿verdad? Como lo hicimos aquí, aquí también agrupamos los términos que contengan lambda a la misma potencia. Y obtenemos del lado derecho el único que está multiplicado por... Lambda a la primera potencia es bnn. Esto significa que a primer orden la corrección al nivel de energía está dada por bnn, como les había comentado anteriormente. A segundo orden, pues tenemos que agrupar los términos que contengan lambda cuadrada. ¿Cuáles son? Bueno, pues nada más estos que contienen bnk. Entonces eso es lo que da lugar a la ecuación 1414. -14. Suma primada, ¿verdad? De la CNK1, BNK. Los, estos elementos de matriz BNK ya los podemos calcular porque tenemos las psica originales. Son las que se usan, ¿verdad? Pero nuevamente vean ustedes que necesitamos calcular la CNK1. Entonces, donde estamos atorados ahorita es en eso. Necesitamos una fórmula que nos diga cómo calcular la CNK1, o sea, las correcciones a primer orden que provienen de la contribución de las otras psi -K a la PSI-N, ¿de acuerdo? A la PSI-N corregida. Muy bien, pues ahí entonces ya tenemos cuál es nuestra tarea. Nuestra tarea es encontrar cómo resolver para la CNK. Bueno, pues, entonces, para ello tenemos que este, regresar a nuestras ecuaciones anteriores. Eh, vamos eh, sustituyendo, pues, las, las fórmulas anteriores en, en, la, en, la, esta de acá, en esta de acá, en la 14.8, ¿verdad?, que es una fórmula algebraica. Recuerden ustedes que esta es una expresión algebraica y el problema que tiene es que está llena de no linealidades y no sé cuánto. Pero esta es una ecuación exacta y ahora lo que vamos a hacer es introducir las expresiones que acabamos de obtener, ¿verdad? En términos de potencias de lambda, en esta expresión exacta. Se vuelve una cosa horrible, tiene mucho, mucho álgebra, mucho álgebra. Aquí ven ustedes, hay un paso intermedio, ¿verdad? Pero en este paso intermedio ya se hizo algo importante. Se agruparon todos los términos que están multiplicados por lambda a la primera potencia, luego los que van multiplicados por lambda cuadrada, luego por lambda cúbica, y así podrían ustedes seguir, si se quieren. De aquí resulta que qué, qué conclusión podemos extraer? Que todos los que están en el primer paréntesis cuadrado tienen que anularse, o sea. Esto, el, el, lo que está aquí adentro tiene que dar igual a cero, porque si no, no se puede cumplir esta ecuación, que esto va multiplicado por lambda a la primera potencia. La segunda condición es que todo lo que está en, en el segundo paréntesis cuadrado también tiene que dar cero, y así ustedes se pueden seguir. Aquí solamente están las dos primeras ecuaciones de la jerarquía. La tercera ya no, no se puso, pero ya se la pueden ustedes imaginar, ¿no? A, va a con, contiene más términos. Luego, los que van multiplicados por la onda cuarta, pues cada vez se hace más largo el chorizo. Pero si uno está haciendo teoría de perturbaciones, normalmente se queda uno al nivel significativo más bajo. O si quiere ser uno un poco más preciso, se pasa al segundo nivel. Pero normalmente no pasa uno de allá. Claro, ahora con los métodos numéricos, pues esto se puede automatizar y con lo cual se pueden obtener resultados más precisos y eso se hace hoy en día, pero no, no es, eso no es material para este curso. Bueno, entonces, aquí es muy importante que vean ustedes la estructura de las ecuaciones 14 y 15. ¿Por qué? La primera contiene aquí una diferencia de EN0 menos EL0 y estamos suponiendo que L y N son niveles que L es diferente de N. no? Son dos índices diferentes, recuerden ustedes. Esto significa entonces que en principio EL es diferente de EN. En una dimensión siempre sucede eso. Ustedes saben que este, a cada número cuántico, cuando estamos trabajando en una dimensión, corresponde un valor en el valor armónico unidimensional. A cada número cuántico corresponde otro ahí en valor de la energía. ¿sí? Ahí se dice que no hay degeneración. Esto no sucede siempre. En el caso de, en dos dimensiones y en tres dimensiones, con mayor razón, es muy común que haya degeneración, o sea que hay varias, que haya varios posibles combinaciones o varios posibles índices N, L, que son diferentes, pero que este, comparten el mismo nivel de energía. ¿sí? Entonces, este, hay que tener mucho cuidado porque lo que vamos a hacer a continuación es suponer Considerar solamente el caso en que no hay degeneración, en que EN es diferente de EL, ¿sí? Que, que si L es diferente de N, también las energías son diferentes. ¿Por qué es tan importante tener presente esta consideración? Porque imagínense ustedes que hay degeneración y que entonces hay una L para la cual este, la EN es igual a L, entonces se anularía esta diferencia y entonces podemos llegar a, a contradicciones. Entonces, por el lo pronto estamos suponiendo que no hay degeneración. Y si ese es el caso, entonces la primera ecuación de esta pareja de 14 y 5 lo podemos reescribir como CNL, está dado por DLN, entre, simplemente estamos despejando, entre el denominador. Ahí ven ustedes que es muy importante considerar que el denominador se hace diferente de cero, ¿no? O sea que no hay degeneración. Porque si hubiera degeneración, el denominador se iría a cero y por lo tanto el valor del coeficiente se iría a infinito, que es todo lo contrario de suponer que este, la C es una corrección pequeña, ¿no? Entonces, no hay degeneración. cuando no hay degeneración, podemos usar con confianza la fórmula 14, 16, para obtener los coeficientes de la, que nos dan la corrección a la función de onda al orden más bajo, ¿verdad? Al orden, a primer orden en el potencial perturbativo. ¿Está claro? Y vean ustedes que en efecto es a primer orden el potencial perturbativo, porque tiene la bln en, en, en el numerador, ¿sí? Entonces, esta fórmula, la 1416 16 es sumamente útil porque es la que nos resuelve ¿verdad? el problema de encontrar, vean ustedes, de encontrar este, fórmulas para la corrección a segundo orden a los niveles de energía y la corrección a segundo orden para la C, para la función de onda en, este, en, en el nivel N. Y la corrección también a primer orden para la función de onda, que depende de las otras funciones de onda. Todo eso a primer orden ya lo tenemos resuelto usando la fórmula 1416. O sea, esta es una fórmula central. Es la que nos permite calcular todas las correcciones a, la función, a las funciones de onda y a los niveles de energía al orden más bajo. A primer orden eh, en la corrección. En el, en el potencial perturbativo. Bueno, pero si queremos ir más lejos, bueno, y, y recuerden ustedes, tenganlo muy presente, solo cuando no hay degeneración, o sea, cuando EN es diferente de e, porque si no, pues me explota la solución. Pero si queremos ir más lejos, si queremos calcular las correcciones a orden superior, nos tenemos que ir a la CNL2, o sea, a la segunda ecuación de nuestra jerarquía de, las, de la 14-15, ¿verdad? Esta ecuación 14-15, como siempre sucede con las jerarquías, eso es muy bonito, les permite, fíjense ustedes, aquí tienen nada más como incógnitas la, CNL, la CNL2, porque la CNL1 ya se calcularon de, la, de resolver la, ecuación, la primera ecuación. Entonces, de ahí obtenemos una ecuación para CNL2 en términos de cosas conocidas. Ese es el chiste de una jerarquía. Por ejemplo, la tercera ecuación nos daría CNL3 expresada en términos de cosas que ya calculamos previamente, que dependen de CNL1 y de CNL2, y así sucesivamente. Entonces, regresando a la, la ecuación para la CNL2, tenemos esta expresión donde nuevamente aparece la diferencia de energías en el denominador. Entonces, bueno, pues como hemos considerado que no hay degeneración, no hay problema, ¿verdad? Tenemos incluso el numerador aquí, la diferencia de energías aparece dos veces, aparece N0 menos L0 como factor común, y luego el denominador aquí N0 menos Eta0, N0 menos L0 otra vez. O sea que muchas diferencias de energía. Las diferencias de energía tienen que ser diferentes de cero y más bien que sean bien diferentes de cero para que no me exploten las C, ¿verdad? Y arriba, ¿qué tenemos? Pues tenemos productos de elementos de matriz y potencial perturbativo. Obviamente, esto es una expresión consistente a segundo orden, ¿sí? Si tienen producto, ¿verdad? Son expresiones bilineales, de los elementos de matriz del potencial perturbativo, entonces estamos trabajando con correcciones a orden 2 en el parámetro de la perturbación. Bueno, así pueden ustedes también encontrar fórmulas para las correcciones de orden superior, pero como les decía, normalmente si en teoría de perturbaciones se queda uno a primer orden, si eso basta o si no basta, por ejemplo, si quiere uno más precisión en el cálculo o si la corrección a primer orden por algún motivo resultó cero, entonces se va uno a segundo orden. Bueno, entonces, este, ¿cómo resolver el problema? eso lo vamos a ver después, pero de una vez, pues ya que tenemos estas expresiones aquí enfrente, más vale que de una vez hagamos esta observación. Regresemos a la 1416 que nos da la corrección a las funciones de onda a primer orden en términos del potencial, el elemento de matriz no diagonal del potencial perturbativo, BLN, y, este, y de este denominador con la diferencia de energía. ¿Qué significa eso? ¿Significa que cuando hay degeneración nada de esto sirve? Pues ustedes podrían preguntarse eso. ¿Qué se hace entonces cuando sí hay degeneración? Que no es poco usual, sobre todo en problemas en dos, en tres dimensiones es bastante común que haya degeneración. Entonces, ¿qué se hace? ¿Nada, ¿Nada sirve? No, sí. Entonces lo que hay que hacer es romper la degeneración de alguna manera, lo cual puede hacerse usando una base diferente de la que se usó, o sea, nosotros construimos una cierta base de alguien funciones, ¿verdad? Pero quizá con alguna transformación unitaria podemos pasar de una base a otra en donde sí corresponda cada alguien función a un alguien valor diferente de la energía, de manera que en, es, en esa nueva base no haya degeneración. Eso es un procedimiento perfectamente legítimo y es solamente una transformación unitaria lo que se requiere. Claro, hay que saber cuál es la transformación unitaria que permite hacer eso, ¿verdad? Pasar a una base en la que no haya degeneración. Pero ese es un, un camino. Hay otro camino, o una forma diferente de ver las cosas, más bien. Que es, si nos fijamos otra vez en la expresión para la CNL, dada por 1416, pues buscamos diagonalizar, diagonalizar los elementos del... Potencial, perturba, los elementos, la, el potencial perturbativo, la matriz del potencial perturbativo. O sea, que no haya elementos de matriz BLN con L diferente de N cuando, para aquellas parejas N y L que coinciden en su valor de la energía. O sea, cuando hay degeneración, que la BLN sea diagonal, ¿no? O sea, que no haya B, que BLN sea... Igual a cero para las parejas L y N que, que, que compartan el valor de su nivel de energía. Esa es otra, aparentemente otra vía de resolver el problema. De hecho, lo que vamos a ver más adelante cuando abordemos el problema de los estados degenerados es que las dos vías llevan a la misma solución. Eso es algo muy bonito. Lo, por lo pronto, vamos a continuar nuestro procedimiento, suponiendo que no hay degeneración. O sea que EN, EN, EL es igual a EN para todas las L diferentes de N. Bueno, entonces, ya este, prácticamente ya, para ese caso ya prácticamente quedó, quedó resuelto el problema, quedó resuelto a primer nivel, ya tenemos las correcciones a los niveles de energía y a las funciones de onda, y ahora podemos pasar entonces a la fórmula para las correcciones a los niveles de energía a segundo orden, porque recuerden ustedes teníamos esta fórmula exacta, ¿verdad? La 147. Este y si queremos calcular el segundo término a orden más bajo, pues ponemos aquí CNK1, ¿verdad? Con lo cual y abajo también, pero la CNN 1 este son 0, entonces, pues ese no cuenta al orden más bajo, al primer orden. Ponemos aquí BNK, CNK1, que ya las conocemos, y eso nos da las correcciones a segundo orden a los niveles de energía. Eso es lo que se hace aquí, ¿verdad? BNK, CNK1, nos olvidamos del denominador porque es un orden superior, ¿verdad? Y como ya conocemos la CNK1, la expresión para ellas, pues la introducimos ¿verdad? y eso nos dice que la corrección a segundo orden a los niveles de energía está dada por la suma sobre K diferente de N de los elementos de matriz BNK módulo al cuadrado entre la diferencia de energías correspondientes. Con esto ya damos por concluida la tarea de construir expresiones para las correcciones a las funciones de onda a primer nivel y para las correcciones a los niveles de energía a segundo nivel. Si quisiéramos calcular las correcciones a las funciones de onda a segundo nivel, pues tendríamos que usar esta expresión. También ya la tenemos aquí, ¿verdad? pero en general, como les digo, esta se vuelve ya de mucho menos utilidad en la práctica. Lo que, con, lo que sigue aquí en el, en el, en el libro es, este, es una, una, digamos, una digresión, pero una digresión que me parece interesante porque... Hace ver las, las cosas, lo que hemos estudiado hasta ahora, de una forma como más general. ¿no? Eh, lo que se hace aquí es escribir la función de onda corregida, la exacta. Aquí otra vez pasamos a expresiones exactas, no a las expresiones aproximadas que acabamos de obtener. La fórmula para la función de onda exacta se escribe como el producto, ya no como la suma, sobre diferentes este, psís con coeficientes co eh, correspondientes, una expresión lineal, sino también una expresión lineal, pero de psi por una g, ¿verdad? Una función g que no conocemos. Y eh, se obtiene así una ecuación para la g. Si introducimos en la ecuación de Schrödinger, ¿verdad? Esta expresión psi, Exacta, psi mayúscula igual a psi por g en la primera ecuación de Schrödinger, en la que es exacta, ¿verdad? Y, y restamos una vez más la ecuación no perturbada, la que sí podemos resolver. Nos queda esta expresión con las diferencias, nos queda psi por delta e igual al potencial perturbativo, que es un operador que conocemos y sabemos cómo opera sobre la psi, menos Aquí dos términos que contienen a esa función G, ¿verdad? La de G entre G por Psi más dos veces el gradiente de G entre G, punto gradiente de Psi, producto escalar, ¿no? Bueno, entonces esto, esto lo podemos integrar por partes multiplicando por Psi conjugada. Otra vez tenemos una expresión aquí diferencial la transformamos en un problema algebraico multiplicando por psiconjugada, la psiconjugada minúscula, ¿verdad? Y integrando sobre todo el espacio, integramos por partes y entonces el resultado de la integración por partes es muy bonito. Es muy bonito porque nos dice que la delta E está dada por el valor, este es un valor, esta es una expresión exacta, no aproximada. Está dada por el valor esperado de V, ¿verdad? Para cualquier, para cualquier estado de energía. El primer término es el valor esperado de V y el segundo término es menos h barra cuadrada entre 2m por gradiente de g entre g al cuadrado, ¿verdad? Y si V es real, si el potencial perturbativo es real, ¿verdad? Lo cual normalmente es el caso, porque ustedes saben que los potenciales reales son los que dan lugar a fuerzas conservativas, ¿verdad? Cuando meten un potencial imaginario a la ecuación de Schrödinger, entonces tienen una fuente o un sumidero de partículas, pero este, como, si no es el caso, el potencial es real, ¿verdad? Y entonces también la G es real, ¿verdad? Y entonces pues pueden es, este, emplear esta expresión, ¿verdad? Y lo que nos dice, si la G es real, es que la corrección, vean ustedes, este es un término positivo definido porque es gradiente de que entre que al cuadrado valor esperado y lo de adentro es positivo, positivo cero, entonces el valor esperado es positivo. Y eso que nos dice, lo que nos está diciendo es que la corrección a los niveles de energía es en primer orden, siempre dada por el valor esperado de B, cosa que ya sabemos. Es lo mismo que decir que la delta EN está dada por bnn a primer orden, ¿verdad? Y a orden superior, siempre el otro término va a contribuir bajando el valor del nivel de energía, porque este término, debido al signo negativo, siempre va a tender a restarle algo a la corrección a primer orden. Entonces, la corrección a primer orden, la bnn siempre va a estar por encima de la corrección exacta. O sea, el segundo término, en esta expresión exacta, siempre es negativo, de manera que siempre baja el valor obtenido a primer orden. ¿Sí? Siempre la corrección a primer orden está en exceso de la, de la corrección total. ¿verdad? Bueno, antes de pasar a estudiar el caso de los este, problemas degenerados, que sí lo vamos a tener que ver porque si no nos quedamos a medias. Para este, no, no dejar todo así en el terreno de lo abstracto, eh, vamos a usar el caso del oscilador armónico como para aterrizar, ¿sí? Y para ver qué significan estas expresiones, qué nos dan las expresiones obtenidas hasta aquí. Eh, si estudiamos el oscilador armónico en una sola dimensión, estamos seguros que no hay degeneración y por lo tanto podemos aplicar las fórmulas que hemos obtenido aquí para calcular el corrimiento de los niveles de energía a primer orden, si quieren ustedes, a segundo orden, y también para calcular las funciones de onda, obtener fórmulas para las funciones de onda corregidas y lo que hacemos para ello es someter el oscilador armónico a un campo eléctrico uniforme, eso es lo más sencillo de todo, supongan ustedes que tienen un sistema que se comporta como un oscilador armónico, o sea un electrón o alguna otra partícula sujeta a una fuerza de oscilador, una fuerza línea una fuerza que va como un medio de KX cuadrada, ¿verdad? Eh, que este, Significa que eh, su, su este, digo, a una fuerza lineal en X, ¿verdad? Que significa que su potencial va como un medio de KX cuadrada, es un potencial parabólico, y lo someten a un campo eléctrico externo, uniforme. Si el campo es uniforme, la fuerza es uniforme, significa que es derivable de un potencial lineal en X. Entonces, eso es lo que está expresado en la 1422. Pero antes de pasarme al caso particular, quisiera hacer un alto en el camino. Ya estamos cerca del final de la hora y quisiera yo saber si tienen algún comentario, alguna observación, alguna duda a este, hasta este momento. Porque lo que hemos visto sí es bastante importante que lo comprendan ustedes, que hayan entendido bien cuál fue el procedimiento que usamos. Cómo empezamos nosotros con expresiones que son exactas, ¿verdad? Cómo pasamos de un problema de una ecuación diferencial a un problema algebraico. Cómo procedimos para ir resolviendo ese problema algebraico, para lo cual sí tuvimos que introducir un método de aproximaciones, ¿verdad? Y entonces las fórmulas que encontramos son fórmulas aproximadas que nos permiten ir encontrando soluciones a un orden cada vez mayor de precisión en el parámetro de aproximación de la perturbación. A ver, ¿alguna observación, algún comentario? ¿Nada, nada? Pues, la… bueno… ¿Está, está sí. padre el procedimiento, profesora? Es, es que todavía me es un poco confuso porque sí. pues, como, como cualquier cosa nueva que uno aprende, ¿no? Pero eh, sí. creo que sí es como, o sea, está, está cool empezar a verlas sí. como todo esto de las perturbaciones. Sí. Yo creo que donde más me hice bolas fue como en, en, la, siguiente ajá, en la siguiente página, en, de, de pasar del super término. Sí. ¿Aquí? Ah, ajá. ajá. pero Ajá. Pero creo que una, una, una repasada del libro este, va, va a funcionar bien. Sí. Sí, yo o creo sea... que es... ¿Sí? ¿Perdón? Uh -huh. No, no. O sea, una repasada mía, ¿no? O sea, cuando lo vuelva a leer yo creo que ya lo, lo entenderé mejor. Sí, sí, sí. Yo recuerdo también cuando lo vi por primera vez también lo tuve que repasar. Es más más de una vez. Porque pues es, es novedoso. Este, y no es que sea nada complicado. No es cosa del otro mundo, ¿no? Este, o sea... Pero es un, es un procedimiento que es bueno familiarizarse con él. Se puede usar aquí, en la teoría de perturbaciones, se puede usar en otros campos también. Así que les conviene a ustedes pescar bien la onda de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Este, expresar, meter este parámetro de pequeñez, esto fue un, un paso importante, ¿no? Meter esta lambda, que ya después nos olvidamos de ella, una vez que ya agrupamos los términos que están multiplicados por la misma. El, el mismo exponente, lambda al mismo exponente, ya nos olvidamos de la lambda, ya desapareció, ¿verdad? O sea, fue simplemente una herramienta auxiliar, enteramente auxiliar, ¿de acuerdo? Pero, pero sí es un auxiliar que ayuda muchísimo, entonces es, es uno de esos recursos que hay en la física que me parecen muy bonitos, ¿no? Como se, se van metiendo estos auxiliares en camino que después desaparecen, ya ni se dio uno cuenta, pero que cumplieron con su función, ¿no? Aquí cumplieron con la función de, de permitirnos agrupar los términos por orden de aproximación. Y eso fue lo que nos permitió ir encontrando, construyendo estas fórmulas para el corrimiento de la energía a primer orden, a segundo orden, para el cambio de las funciones de onda a primer orden, a segundo orden, el haber introducido este parámetro lambda, este parámetro de pequeñez. Entonces sí, repásenlo ustedes, porque la primera vez que lo ve uno, pues se hace uno bolas, como dice el compañero. Yo, sí. yo también tengo una, una duda, ahorita, ahorita que lo mencionó, sí. de que sí es cierto, ¿no? Esta teoría es aplicable para, para otras este, áreas de, de la física. Y, sí, y quería preguntarle sí, sí. Si, si tiene o, alguna referencia, algún libro donde pueda haber pueda otros ejemplos de cómo se utiliza fuera de la, sí. de la cuántica, ¿no? O sea, para electro, bueno, no sé si para estadística sí. o termos funciones. Fíjense que yo, yo recuerdo, y recuerdo así muy vivamente, pues, este... Una conferencia que dio, ustedes han oído de Leopoldo García Colín, yo supongo que fue un, un, fue un profesor extraordinario, eh, un, un investigador muy reconocido, muy destacado en el, en el área de la termodinámica y de, este, de la física estadística. Y, y recuerdo una conferencia que dio hace muchos años, creo que en un congreso nacional de física, eh, en el que... Nos, nos platicó sobre lo que él estaba trabajando en ese momento en sistemas fuera de equilibrio, introdujo lo que, una jerarquía eh, que se llama la jerarquía BBGKY, donde es, este es un acrónimo de las personas que trabajaron en ello, el, creo que el primero es Bogoliugov, varios este, de los importantes en la física estadística de los grandes nombres de la física estadística hizo exactamente lo mismo en la física estadística y, y es muy bonito ese ejemplo porque es tremendamente poderoso eso es lo que nos enseñó él allí y se me quedó muy grabado por eso yo allí aprendí a apreciar el poder de, de este método entonces sí se los recomiendo es la jerarquía BBGKY BBGKY es un bonito ejemplo pero se lo van a encontrar también en otras áreas de la física, seguro, ¿no? Este, y será bueno que vean ustedes qué otros, qué otros ejemplos hay de, de, de, de casos. Se usa, se usa mucho, se usa también, pues hay perturbaciones en todos lados, ¿no? En, en la teoría de campos, en, en, en, en, la, en la misma mecánica, la misma mecánica, qué métodos perturbativos hay, pues... Eh, Ahí también se introducen jerarquías. Y, y, y el, digamos, el secreto es, es este: es introducir un parámetro que, que pueda ir midiendo el orden de la perturbación. Y, y, y, y, y, y permi, nos permita llevar el rastro ¿no? la, del orden de la perturbación. Y separar el problema, irlo resolviendo paso a paso. Cuando resuelves la primera ecuación, metes la solución en la segunda y así. alguna otra pregunta una duda ¿No? bueno miren lo que vamos a hacer para no saturarlos es yo ya les dije qué es lo que se va a ver la próxima vez que es el oscilador perturbado pero es un oscilador en una sola dimensión y además lo estamos per, lo perturbamos con un potencial así de lo más sencillo que es este potencial lineal que, que representa una fuerza constante, ¿no? La, la fuerza es la derivada del potencial, es un campo eléctrico constante, ¿sí? Un potencial lineal, supongan ustedes que lo, lo someten a una diferencia de voltaje, ¿no? Este, piensen ustedes, no se los voy a, no les voy a dar la solución ahorita, pero seguramente este problema ustedes lo resolvieron en mecánica clásica, les ha puesto a que lo hicieran. Y recuerden ustedes, este, ¿Qué descubrieron cuando resolvieron este problema en mecánica clásica? Recuérdenlo. Y eso les va a dar el hint de cuál es la solución en el caso cuántico. ¿Sí? Entonces, sí, yo se los recomiendo mucho. Repasen o recreen o recuerden el problema del oscilador armónico perturbado por una fuerza constante clásico. ¿no? Y recuerden cuál fue el efecto de la perturbación. Y eso les va a dar la clave de la solución en el caso cuántico. Aún sin resolverlo, aún sin aplicar las fórmulas que acabamos de obtener. Eso es lo bonito de, de este problema en particular. Si, se encontrarán con una sorpresa. Si no lo repasan por su lado, pues entonces la sorpresa les vendrá aquí pero yo esperaría que si sí lo vieran ustedes, antes o que al menos tratearan de recordarlo. Y mejor lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, eh, si no hay más comentarios, aquí lo dejamos. Son, ah, pues, Recording no, Hasta luego. Nos vemos, profesora. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Muy gracias. Buenas. Adiós. Gracias.